Buenos días. Buenos días, puretita. Madre mía. Ahora, cosa más bonita del Ceuta. Te... ¿Ves andando por la playa? No. Oh, sí. Vamos a andar por la playa, pero no. Vamos, estamos buscando que hoy es un campeonato nacional de, de pesca en Ceuta. Desde tierra. ¿A te parece tu momento? Sí. Claro que sí. Y vamos a intentar buscarlo, porque estamos por aquí. Aquí nada más que vemos mucha arena. Mucho movimiento de arena. Mucho arenita, mira. Mucho, Mucho movimiento de arena. Sí, sí Oye, creo que es Medino, ¿no? Medino. Medi, ¿no? ¡Yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¿Cómo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos, liados con el Campeonato de España de Spinning Selección Autonómica, que tenemos gente aquí de Ceuta, de Andalucía, de Valencia, de Galicia, de Asturias... La verdad es que estamos contentos. más el día que ha salido. Sí, espectacular. verdad A ver, ya acompañado. Perfecto, la verdad. Hemos tenido muy un bien. poco de levante, estaba un poco, digo, a ver si nos va a dar por saco, pero al final, mira cómo se ha quedado. Dios. Va a hacer fotos y vídeos. Aprovecharemos, aprovecharemos. Bueno, tenemos bueno, bueno. aprovechare, aprovechare. bueno, a uno de estos ¿Qué ves? El Kiko, que no para de sacar pescado. ¿Qué dices? Eh, sí, ahí está el Kiko, liado mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señores! Tenemos buenos a Pato Alamino, vale, que es eh... días. de los integrantes de la organización. Muy bien. Y, a y, al Cabrera, Muy y, a, y al Damián Cabrera, nuestro... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo va el concurso? Todo? Va bien, por lo menos para este hombre va bien. Bueno, pero es que la este, la la hombre, la este hombre, este hombre es otra. Ya lleva cuatro piezas. ¡Vamos! Yo quiero, tomar toda la playa para mí. igual ¿Cuál le pasado el mejor terrajero de Ceuta y ahora también bueno, Ahí, so, ahí so. Claro, la madre que parió. Aquí se sabe que son muy hipofacéticos. madre mía, mía? Es fatiga aquí, yo. Porque no me dejan, que si no estás pescando hablando y la cerveza aquí también. La cerveza <risa> no, porque es temprano. <risa> Pero si me dices, fuera a las seis de la tarde... Temprano no es que no se puede, es doping. ¿No? <risa> Pues, lo medís y todo, ¿no? Ah, todo. Vamos a ver. esto es pesca sin muerte. Esa Es la que nos gusta. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí menos tengo ¿Tú de... llevas dos días pescando, no? Pues joder, de aquí créeme el más malo, créeme el más malo. para es que mi me que está en la cama con otro algo. No, <risa> Tío, que todo, No pasa nada. <risa> Mira, ella está disfrutando, yo estoy disfrutando, aquí ganamos todo. <risa> eh, a que Todo fuera esto. No, no, no, no. ¿Sabes? Yo he otra captura no. <risa> El que está disfrutando. <risa> que... Bueno, Medi, eh, esto tiene un trabajo bastante grande, intentar un campeonato de España, traer a gente de fuera. Eh, falta un apoyo bastante bueno, ¿no? Vamos. Nos costó trabajo primero convencer a la española para que nos otorgue organizar un nacional aquí, porque aquí no se ha hecho un canal. Y Evidentemente, para una cosa así, necesita el apoyo de la ciudad. En este caso, tenemos el de turismo, el del ICD, la consejera de deportes Lorena. La verdad es que se han portado muy bien y desde el primer día han estado con nosotros y nos han ayudado. Y con ellos, pues más gente, no. Balearia también nos ha ayudado, nos ha puesto los billetes a muy buen precio para que esta gente ya que viene de tan lejos que no al menos ahora algo bien. La verdad es que estamos contentos. Entonces, hay que, hay que dar también un. Una nota de agradecimiento tanto al ayuntamiento como a todas las empresas que te han ayudado porque es un deporte minoritario y os han ayudado, ¿no? Sí, sí, ¿no? A ver, a men la pesca en Ceuta, como fue, bueno, fue, que bueno. yo, diría, yo diría que hay más gente pescando que jugando al fútbol, sí, ¿sí? No, <risa> pero sí que a nivel competitivo hay poca gente que, que se apunta a competir. ¿eh? Por libre pesca mucha gente, pero competir poco pero sí estamos muy contentos la verdad y muy agradecidos por la ciudad con toda la gente con el club náutico también que se ha portado muy bien con nosotros la verdad que muy, muy contento y muy agradecido esperando que hoy salga bien y, y ya está perfecto Pedro, Pedro. Pedro, encantado de conocerte. Buenos, Buenos días. ¿Qué pasa, Pedro? Pues nada, aquí a, a ver si disfrutamos un poquito de, de esto. Hemos venido con mucha ilusión y esperemos irnos para allá con la misma ilusión, con algún premio para la Comunidad Valenciana. Pues yo, desde la parte caballa que claro, me toca... Claro, claro, tú. Te doy las la <risas> gracias, ¿no? Pero te doy las gracias por venir. Sí, no, pero bueno, no, no, no, no, no sé si habéis venido a Ceuta esto, antes. Es, no, es la primera vez que vengo. la primera vez que vengo. ¿Qué te parece? Pues bueno, por lo que hemos visto, muy bonito. Esto... Es un tipo bahías, ¿no? Uh, bueno, estos pues son playas. ¿Estos pues son playas? ¿Estos son playas? Sí. Tiene sí, sí, es que ser que tenemos dos, dos mares, digamos, Mediterráneo, sí. Atlántico. Sí, sí, sí. sí. Y nadamos. verdad que son... Sí, en eh, ahí campeones de... Eh. Autonómico de Valencia y nos va a venir, está un poquito lejos, pero muy bien porque disfruta uno, además hoy un día maravilloso, ¿eh? Sí, un día Sí, un día sí, sí, señor, sí, señor, sí señor, un día, día. Sí, malo, eh, sí. Otro, pero... sí, no, no, pero está muy colmetito, ¿eh? ¿eh? De, ponían que luego a la tarde sí posiblemente sí se movería un poquito de aire, pero muy poco, 11 creo que era... Mm, muy bueno. bueno, ¿qué te parece la organización, Pedro? Muy bien, muy bien, todo muy bien organizado. Eh... Sí, muy bien organizado, muy bien. Eh... ...queremos a ver, Por lo visto esta es la primera baña, luego a la tarde hay otra creo... Y, ...y nada, la ordenación muy bien, perfecto, todo, la ida, digo la avenida... Eh... Todo muy, muy controlado. Muy controlado. Muy controlado, muy bien. Pues entonces te llevas una, una grata <risa> hombre, por supuesto, impresión con, de nuestra tierra. Con, con, con ilusión de venir otra vez. No, claro, sí. pues eso, pues claro. algún trofeito? Eh, eh, eh. bueno, a ver. A <risa> ver si lo <risa> podemos llevar algo para allá. <risa> <risa> con esa ilusión hemos <risa> venido, claro, claro que sí. Claro, claro que sí. Nada, si se lleva bien y si no también. Eh. Claro. La experiencia va a ser claro, buena. Claro, y no, hombre, pues, con el hecho este ya de venir a concursar a un. O, a un concurso de estos, pues te pues, va a hacer una gran ilusión, hombre. Pues perfecto. Y da mucha alegría. Pues mucha suerte. Nada, ¿Eh? igual. ¿Eh? Venga, encantado. Venga, Venga Pedro. Hasta Pedro, luego. Pedro. Suerte, Vicente. Vicente, damos el lío. Vicente, buenos días. Buenos de Asturias. Día. De Asturias, sí, señor la frontera con la Toma. Patria querida. Ah, <risa> está, está, está, está. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en primer lugar te doy las gracias por venir a mi tierra a un campeonato de España como este. De nada, hombre. <risa> ¿Qué Buenas te parece? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto? Una experiencia nueva, conocer gente. Eh, alguna gente de aquí ya la conocía de ellos subir hace dos años arriba a cine, campeonato también de España. Ah, muy bien. Y la verdad que muy bien. La, coge, eh, la llegada muy acogedora, la gente muy maja. Y con gente así da gusto repetir y volver las veces que hagan falta. eso es bueno. escuchar palabras sí. así, macho, de verdad que, que nos llena de orgullo y de satisfacción. que <risa> <risa> <risa> <risa> Mucha suerte ¿eh? Muchas Muchas gracias, y bueno Disfruta, <risa> gracias, <¿no? risa> Hola, sí, hasta luego a pesca. Disfruta. Lo conocemos desde chiquitito, Shhh, sin hablar, sigue pescando, mucha suerte. Te quiero mucho. <risa> Vámonos. Vamos, eh, fuerte. Este se trata de poner nervioso a los demás. Al enemigo. Pero yo no escucho ningún botita, solamente No, tío, me pica No, no, No, Pero no, claro, muy, no Para que no se sepa tampoco mucho. ¿Sí? 11, Damián. No, no. Esto se decide esta tarde. ¿Sí? O esta tarde. ¿Por qué? Esto es maravilloso, Niño, con tanta gente de, de fuera de la península viniendo a pescar aquí. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde es usted? De Asturias. Olé. Allí hemos estado hablando con un compañero tuyo, también de Asturias. Comité, sí, sí. ¿Qué tal todo? Bueno, bien. De momento no pesqué nada, pero bien. Ya me rompieron 5 o 6 vinilos los peces, que no sé qué peces son. Los rompen, pero no… ¿Qué tal la experiencia? En momento muy buena. ¿Y Ceuta, la García? No. ¿Y qué te parece? Bonito. Está bonito. sí. Habrá que dedicarle más días. Habrá que pues hay que venir, buscar con, la familia. Familia. Hay que venir sí, con la familia. hay que buscar tiempo para venir con, Siento, con más cierto. tiempo, sí. Sí. Mucha suerte. Hola, ah, sí, vamos. Vamos. ¡Venga! O sea, a si encontramos a alguien de Ceuta, que yo solamente encontramos… Hombre, me alegra mucho ver gente de fuera, de la península, pero a si encontramos a alguien de Ceuta. estamos dando los peos y yo, Manolo! ¡Ese tío de Ceuta! ¡Que yo, menos mal que encuentro a alguien de Ceuta, Manolo! Solamente encuentro gente de Galicia, de Asturias. Hay un montón de gente de ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo hay va? Gente en el Ahí vamos y ahora. ¿Qué tal todo? Bien, tío. ¿Eh? Mañana es fantástica. Ahora que están empezando aquí, a picar. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues hay que aprovecharlo, ¿eh? Mira cómo va bien todo, hombre. Sí, tío. Claro que sí, tío. Bueno, pues vamos a seguir grabando para allí. Sí. Manolo, mucha suerte, sí. Picha. Venga. Venga. Hola. ¿Tu nombre? Yasir. Yasir. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Aquí, bien, bien. ¿Cómo va el concurso? Bien, veludo. ¿El día mejor no puede ser? Mejor no puede ser, la verdad. perfecto. Muy bien. buena compañía y haciendo una cosa que nos gusta. Eso es lo más importante. Eso es lo importante, importante. A disfrutar mucho y mucha suerte. Muchas gracias. Fran, buenos, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Todo? No, todo bien. ¿Eh? <risa> todo bien, todo bien. ¿Qué te parece el concurso? Perfecto, todo. Me alegro, todo la organización genial. Todo perfecto. Me alegro mucho. De Málaga, ¿no? Y de Málaga. ¿Conocías la tierra? Sí, está aquí ya veces. ¿Y qué te parece? De luego todo. Me alegra muchísimo lo que ha dicho. No puedo vivir. No tomado, de lujo. a ver si te lleva... Pues mucha suerte. Muchísimas <risa> gracias. Venga, bueno, buenos días. Jueces los dos. Buenos días. Eh, Paco lo conozco yo. Bueno, si <risa> tiempo. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal todo? todo? Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Muy bien, mejor de lo esperado, vamos. Están entrando unas capturitas... Bastante venuditas sí, sí, muy bien, muy bien. Mira, se, ¿Se están estamos divirtiendo? Movido, estamos movidos, ¿eh? Sí, movidos. ¿no? Bueno, sí, ¿no? Bueno, sí es importante, claro. Hombre, hombre. Claro, a eso vienen, a eso vienen. Todos es? los que nos hemos encontrado, de Asturias, de, de Valencia, de, Valencia, Valera, de Málaga, claro. está todo el mundo encantado por la organización. muchísimas sí. es gracias Está todo el mundo encantado. Se ha planificado mucho tiempo antes, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Media ha puesto de su parte, pero bien, bien, bien. No. Pues eso es muy importante y además el Campeonato de España, tío, hombre, hay que, hay que, que celebrarlo, la hay que celebrarlo <risa> hombre, <risa> sí, tío, no se lo vale. celebraremos esta noche. Bueno, <risa> vamos a ver a los compañeros del Xochá, a ver cómo van. Venga, <risa> ¿vale? eh, venga, señores, venga, ganos, venga, venga, hasta luego. ¿Qué tal todos? ¿Buenos días? Muy bien. La verdad que todo muy bien. ¿Qué te, perfecto. ¿Qué te parece la tierra? Muy bonita y muy amable la gente, de maravilla. ¿Cómo, bien, bien. ¿Cómo va funcionando Yo, el concurso? Bien. De eh? momento jodido, porque no ha ocurrido nada, pero bueno, esperemos, esperemos. poco es a poco. Esto es pronto, eso, ¿eh? Eso, eso, eso también es puede ser, eso también puede ser. Chiquillo muy jovencito. Sí, tiene 19 años. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Pues nada, dos años. ¿Cuántos no me sí. añitos nos... no... No, no. Dos años no, hace dos años. Sí, me refiero que Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo. No, no cualquier... llevarás... ¿Y tú, ¿Tú. ¿Tú llevarás novia? Yo, pues desde los 9, nueve... tengo 49, pues 40 años. <risa> no, vea. <bella>. No, vea. <risa> o sea, <risa> que no vea. Sí, o sea, es... una afición muy bonita. Muy bonita, preciosa, la verdad que sí. Y el sitio este es muy bonito, me encanta. Muy bonito. Aquí lo malo es venir con tiempo. No venir y tener que irnos. Claro. Pues estamos más tiempo viajando que dando pescado, pero bueno... Sí. Da igual, merece la pena. Pero... Sí. yo creo que... Ver, vale, vale, Aquí, vale. A ver qué tenemos ahora. A ver qué nos trae. ¿Estás ¿Sí? Creo que sí. Ahí. Bueno, vamos a preguntarle ¿No? al chaval. Muy bien. A ver cómo va. Ahí, ahí lo tiene. Mira, vamos dando suerte, porque lo tiene. vamos tocando. Va. <risa> Buenos días. Oye. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal todo? ¿Sí? <risa> <risa> bueno. Pero te digo una cosa. Nosotros todos los que tocamos no suerte, suerte. O sea, que seguro que pasamos por el lado tuyo y… Vamos a pasar por allí empitao. ¡Digo! <risa> para, ¡Para, para! ¡Muy bien! Bueno, pues mucha suerte, tío. ¿Eh? <risa> Pero es el más jovencito de todos los que hemos visto ahora mismo. Y <risa> <risa> yo sin mi colega Falí. Fali, cojones, ¿qué hace. ¿Qué pasa Jorge? Buenos días. Fali, tú llevas dos días en la pesca, ¿no? Me han dicho, ¿no? Sí, pero estoy un poco fastidiado con las espalda. No me digas. Estoy un poquito tranquilito, relajado, destinando a los compañeros para que esté bien, un poco más. Estoy pescando con un equipo muy, muy, muy ligero. He vivido una lesión. Bueno. Pero vamos, ahí vamos. Venga, tú si le metes, mano. Yo sí. Y si tú te has me... en la playa, hermano. Esto, bueno. <risa> es todos <risa> los días, todos los pre días, Jorge. Fali, vale, mucha suerte, hermano. Vale, ¿Eh? Hermano. Hasta luego. Venga. Bueno, pues hemos cambiado de, de orientación, ¿vale? Hemos estado ante el chorrillo y ahora nos venimos a la barrera del Charcha, porque aquí están también estos señores pescando. ¿vale? Una barrera también que es de puta madre, muy entrañable. Y, y tiene una Y tiene una vista impresionante. Madre mía, daros cuenta. Madre mía. No vamos a entrar en hablar de la cárcel de mujeres. Eso es otro día. Ya llegará. Ya llegará pero era los chavales, tío, tío, tío. No, no, ¿eh? tienen que llevarse una impresión de nuestra tierra. No. Bueno, no me puedo quedar. ¿Percuras <risa> de aquí de Ceuta? Yo sí. Yo soy el polígono. Para que me fui hace ya cerca de años. Aquí. Nada más. Vamos. Pero Porque Vamos sido aquí, eh? Te sigue tirando la tierra, ¿no? Hombre, <risa> la <verdad risa> no la cambio por nada. No, ¿Y vienes aquí eh, a pescar por Ceuta o por Málaga? Yo pesco, en verdad, mmm, por la zona de La Gezira mucho. Ah. Mejor mucho por allí, por este pón también. <risa> <risa> ese no mide lo, Ese es un punto, ¿no? Si sí, llega. ¿Llega? llega. Llega o no llega. El bujero que va uno. 12. 12. Vale. vale. ¿Cómo va la cosa? ¿Hemos cogido algo? Y yo impresionante. Vienen a pescar, vienen a ayudar y se ponen a recoger las cosas. Si es que la gente de Ceuta es que es única para todos. tío. Y es el presidente del, del Club de Pesca La Urta, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo va todo? Pues estupendamente. La organización muy guapa. Y creo que un poquito fuerte, pero bien. Guapísimo. Bueno, muy bien, bueno. bueno hay muchas so eh, de, pasé la primera de vez que se hace un campeonato... Para ser uno de Spinning, sí. ¿sí? ha habido campeonatos de, de casting mucho sí. y ahora de rock fishing. Gracias a Dios estamos teniendo bastante en Ceuta, pero de, de Spinning no había habido aquí. Ya, mejor, ya yo, tocaba. Sí. Ya tocaba, sí. No, no, no, no. Muy bien. Yo lo que sí me gustaría es darle las gracias a los que han venido de fuera. Muy bien. Que es bueno participar. Pues sí. Pues la sí. Que sí. y pero que importante. conozcan la tierra, que eso Exacto. es muy importante. Ceuta que sea conocida por sus costas todavía. Está ahí ya poco, pero bueno, <risa> pero bueno. Porque no se cuida mucho el medio ambiente Ceuta. La verdad que Ceuta me da mucha pena. Eh, ha, ha, eh, vamos, ha envejecido mucho en el tema de medio ambiente. Pues sí. cierto pero, sí, sí, pero bueno, poquito a poco se van haciendo cuenta. Sí, cocinas. pero el caso también es que lo pasen bien y que se cojan piececitas, aunque sean pequeñas, están ahora tipo rofichi Y bueno, algunas piececitas se. Se ha dado ya. Perfecto. Vamos pues seguir nada, nada, gracias, a seguir grabando los compañeros. Ronchero, Venga. Ronchero. Buenos días, Salman! Buenos días. ¿Qué tal todo? Va bien, va bien. ¿Hemos cogido algo? ¿Otro bueno, ¿A <risa> pero, pero nada. el día no vea de lujo. Mucha suerte, compañero. Vale, gracias. ¡Falí, buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Hemos cogido algo o qué? ¿No te has estrenado ¡Vaya tela! De momento, ya te has cambiado un par de veces, ¿no? Bueno... ¡Falí, mucha suerte! Bueno, ¿otro valenciano? Y yo, hemos encontrado cuatro valencianos. <risa> Que sí, ¿eh? <risa> ¿Qué tal todo, Héctor? Bueno, bueno. ¿Hemos cogido algo? ¿Eh? ¿Hemos estrenado ya? Sí, estamos juntos, al menos. Ah, muy bien, tío. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece la tierra? Bien, muy guapo, ¿La organización qué tal? Bien, está bien, Pues perfecto, tío. Mucha suerte. Y a disfrutarlo. Y a disfrutar del día. Mandar sí, recuerdo para ti amigo Fali. ¿Qué pasa, Bujía? ¿Cómo va la cosa? Bien, va bien, bien, bien. ¿Hemos cogido algo? Sí. Yo, ¡Era un artista! Bien. ¡Qué bueno! ¿No va el sitio que he cogido? ¡De no. lujo! <risa> Bují, mucha suerte. Gracias. ¡Buenos días! ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cómo va el día? Ah. Nada, no hemos cogido más todavía. Bueno. Todavía queda mucho. Sí. Mucha suerte. cristian <risa> de la Asturia. Sí. ¿Qué tal todo? Sí. ¿Hemos cogido algo ya o no? Sí. Una cabra y un cerrado. Bueno. ¿Y la experiencia qué tal? <risa> ¿Te gusta? Sí. Me Alegro mucho. <risa> Mucha suerte. Y la... Te vamos a traer suerte, hombre. Pica? <risa> <risa> Buenos días, artista. Buenos días. Y yo tú eres un buen pescador, oh, tío. como que no te metió en el concurso? Bueno, porque estábamos ahora mismo por, por controlar un poquito la, esto para el tema del campeonato de España y es una cosa importante apoyando, que viene aquí apoyando al club, ¿eh? apoyando ¿no? al club y, y más que nada fomentando un poquito la pesca aquí en Ceuta, que se vea por fuera, que nos vean cómo se actúa aquí los campeonatos. Y es una cosa que estamos aquí, una, una vez en la vida que nos ha pasado esto aquí en Ceuta, la primera vez que viene aquí el campeonato, y vamos a ver si por lo menos están sacando pesca ellos. Sí. Están sacando las garopas, están sacando, ahora este participante ha sacado también verito serrano pequeñito, y está saliendo pesca ellos, de lo importante. Y te voy a decir una cosa, tío, no te puedes imaginar la buena impresión que se está llevando la gente de esto. Es lo eso es lo que nosotros intentamos que venga y que se lleven un buen sabor de boca, que eso es lo principal, y que viendo los parajes que tenemos aquí, los litorales de pesca que tenemos aquí, yo creo que es algo que... Es un lujo. Es pasión lo que nos gusta. Es un lujo, un lujazo, tío. Oye, este es un campeón de España. Sí, aquí lo tenemos, este de Galicia. De Galicia se, llama, se llama? Se llama Olivier. Olivier. Y este quedó un campeón de España, quedó hace un par de años, quedó allí en Asturias campeón de España. Que fue cuando nosotros, el equipo de Ceuta, fuimos allí de viaje. Fuimos tres participantes de aquí y estuvimos compitiendo allí en Asturias. Okay, y fue okay. el que quedó campeón, la verdad que muy bien. Pues vamos a hacer unas preguntitas? Claro hombre. nos faltaba un gallego y lo tenemos Ay, el único también ¿verdad? el único el, el único, único macho una <risa> mercería <risa> pero bueno pero te voy a decir una cosa es un lujo tener un campeón de España aquí muchísimas gracias la verdad es que me encanta me coge en casa qué dices no me digas Joder. en casa de herrero chivo de palo tú somos siempre siempre siempre cómo va el día ¿Va todo bien o qué? Oh, ¡Genial, de maravilla! Yo. Pues me alegro mucho de que estés disfrutando de mi tierra. ¿Eh? ¿Que, que a mí no ¿Que ya mismo estamos en la tuya. Ya mismo estamos en la tuya. Vamos al caminito de Santiago. Venga, <risa> hasta luego. <risa> Pero, pues, bueno, tío? espectacular, Jorge. Yo, tío. Hemos conocido gente grandiosa, ¿eh? Dios gente, tío. Como la de... Valenciana, Valenciana churiana, actú... un, Y un gallego, ¿eh? Un gallego. <risa> un, gallego <risa> un gallego, tío. Un gallego. Pero, Jorge, tío, te digo una cosa, tío. Que me llena a mí, de verdad, que me llena, tío, que la gente de fuera venga aquí y se lleve la impresión tan grande y tan bonita de nuestro tiempo. Y claro, y aparte de la, la boca ha hecho, Medi y su, y su club. Eh, y todos los, gente colaboradores, ¿eh? ¿todos y los colaboradores, todos los colaboradores también, mano, tío? Eh, que mano, volcado con, con este evento y, oye, ¿y, y es digno de admiración? Pues sí. Y nada, como otra semana más, los culotitas. Siempre. <risa>